Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y quiero darte la bienvenida nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un supuesto de nóminas. Este supuesto de nóminas lo hemos estado resolviendo en los talleres que hemos impartido tanto en Málaga como de forma virtual. Y lo que consistía en estos talleres era primero una clase explicativa y después se planteaba una serie de ejercicios en los que cada uno de vosotros iba resolviendo y después se procedía mediante otra clase online a la corrección a todo aquel que esté interesado en contratar estos talleres os animo a que eh, desde esferaoposiciones.com vayáis a la plataforma y contratéis los diferidos. ¿A quién va enfocado este supuesto de nóminas? Al cuerpo de ayudantes, que como bien sabéis, os eh, presentáis el día 27, al primer ejercicio, iría un poco enfocado de cara a ese segundo ejercicio que se prevé antes de que acabe el año. En el cuerpo especial en la promoción interna sabéis que están cambiando un poco las, las bases de la convocatoria, no hay nada oficial, pero que habría la posibilidad, y esto es una suposición, de que nos pusiesen algún ejercicio práctico tipo test. Vale. Han cambiado dentro de función pública, han cambiado un poco los criterios de evaluación en la, en la promoción interna, pero, como os digo, no hay nada oficial. De todas formas, os puede servir a la hora de ir fijando conceptos de cara a, al posible examen práctico para el Cuerpo Especial. Bueno, lo primero que tenemos aquí, leyendo el enunciado, nos habla de una funcionaria que acaba de aprobar el Cuerpo de Ayudantes y está, pues, dos meses realizando el periodo de prácticas. ¿Vale? Sabéis que es importante. Normalmente vais a hacer un mes, y, eh, pero en este caso nos da un periodo un poco mayor, serían dos meses las eh, En cuanto a las retribuciones que va a percibir la funcionaria son distintas desde el momento en el que desempeña el puesto con respecto a este curso formativo. ¿vale? En el curso formativo solo va a percibir las retribuciones correspondientes a las retribuciones básicas más las pagas extraordinarias. En este caso, pues le corresponderían dos meses de esta paga extraordinaria, dos meses y un día. ¿vale? Finaliza el curso formativo el 3 de, de noviembre, de septiembre y toma posesión dentro del de centro penitenciario de Cuenca en vigilancia interior 1, ¿vale? incorporándose el 8 de septiembre de 2021. Desde el momento que se incorpora al puesto de trabajo, las retribuciones cambian, ¿vale? es decir, desde ese momento, una vez esté desempeñando un puesto de trabajo, va a cobrar las retribuciones básicas y las complementarias. Dentro de instituciones penitenciarias... Dentro de las retribuciones complementarias, como bien sabéis, tenemos que irnos a la ley 3084 porque las, los artículos del TREBEP no están en vigor. Ese capítulo 2 y 3 del título 3, hasta que se desarrollen las normas de desarrollo de la función pública, seguirá vigente el artículo 23 y 24 de la ley 3084. Y yéndonos a este articulado... Tenemos que tener claro que dentro de las retribuciones complementarias tenemos el complemento de destino del puesto que va a desempeñar. Aquí normalmente va a ser un puesto de nivel de 16, en vigilancia interior 1, cobrará por el puesto de nivel 16. Después el complemento específico que se asigne dentro de este centro penitenciario de cuenca, dividido en 14 mensualidades de la misma cuantía, y, después, la productividad que estando en prácticas en instituciones penitenciarias durante los primeros 18 meses no se cobra la productividad. Será a partir del mes 18 cuando se va a percibir. Siempre y cuando no se haya producido eh, la finalización del periodo de prácticas. ¿Vale? a partir de ese mes 19 hay veces que los funcionarios quedan retenidos, pues ya se empieza a percibir dicha productividad. Se incorpora el 8 de septiembre entonces, a partir de esta fecha, desde que se incorpora el Centro Penitenciario de Cuenca, Vigilancia 1, va a percibir por el puesto que desempeña. Sabéis que dentro del, de la normativa, en cuanto a nóminas, siempre nos hace referencia que la productividad, en este caso la productividad en instituciones penitenciarias, le compete, ese expediente de gasto le compete al secretario general, que es el que determina eh, cuándo va a ser el, proceso, el, el momento en el que se va a abonar. A partir del de, eh, 8 de septiembre empieza a recibir las retribuciones por el Centro Penitenciario de Cuenca. Posteriormente, en fecha 30 de noviembre, hay un movimiento en el Centro de Prácticas y se le cambia a topas, como genérico nivel 16. Si os fijáis, la nómina de noviembre está confeccionada por el Centro Penitenciario de Cuenca, va a cobrar o percibir las retribuciones por Cuenca. Sabéis que en cuanto a las a la elaboración de las nóminas tenemos que tener en cuenta las siguientes fechas primero la situación en la que se encuentra día 1 del mes ¿vale? entonces el día 1 del mes, si está en servicio activo, pues se toma la referencia en la que está, aquí estaría el 1 de noviembre, estaría en vigilancia interior 1 en el centro penitenciario de Cuenca nos da el cese a 30 de noviembre ¿Quién diligencia el cese? Pues aquí, el centro penitenciario de Cuenca. Pasa al centro eh, de prácticas a Topas a, a topa Salamanca, como nivel gen, eh, 16, genérico oficinas. ¿vale? Oficinas, nivel 16. El nivel del puesto va a ser el mismo, ¿vale? es decir, el puesto de, de Topas, como el puesto de de Cuenca, va a ser el mismo, nivel 16, entonces si nos hiciesen cualquier tipo de pregunta en cuanto a las retribuciones eh, o a las pagas extraordinarias si nos preguntasen las pagas extraordinarias de la funcionaria va a haber diferencia en cuanto al puesto que estaba desempeñando en Cuenca con respecto al puesto que va a desempeñar en, en Topa, Salamanca. Las pagas extraordinarias van a ser las mismas. ¿vale? Porque se va, en la paga extraordinaria, como bien sabéis, se incluye las retribuciones básicas que son sueldo más trienios más complemento de destino. Sabéis que el complemento de destino en este caso es por el nivel del puesto que desempeña, nivel 16. Entonces ahí la paga extraordinaria va a ser lo mismo. No lo confundáis en esta pregunta que nos pueden plantear con la paga adicional complemento específico, lo que se conoce comúnmente como la PACI. La PACE es distinto, el, el complemento específico que va a tener en Vigilancia Interior 1 que suele estar eh, en torno a 14.000 euros anuales dividido entre 14 mensualidades pues serían más o menos unos 1.000 euros con lo que va a cobrar en el puesto genérico de oficinas que siempre va a ser inferior. ¿vale? Esta paga adicional habrá que liquidarla por días o este, este PACE habrá que liquidarlo por días. y eh, en ese caso, como aquí después veremos al hacer los, los cómputos, cómo tenemos que cuadrar esa pace en el supuesto caso que hubiese cobrado indebidamente una cuantía superior. ¿Vale? Se incorpora el 1 de noviembre para entrar en nómina, esto es todo correcto, a partir del, perdón, el 1 de diciembre y a partir del 1 de diciembre se confecciona la nómina por el puesto de nivel 16 que va a desempeñar en la oficina de gestión de topas. ¿Vale? El 15 de mayo finaliza las prácticas y toma posesión como funcionario de carrera en servicio interior 1 en albocácer el 13 de junio. Bueno, aquí viendo los datos que nos dan tenemos que valorar lo siguiente. Fijaros que el CESE se eh, diligencia en el centro penitenciario de Topas y pasa a tener un mes de toma de posesión una vez finaliza el periodo de prácticas para tomar posesión en albocácer ¿Vale? Ese mes es retribuido, en todo caso. Toda posesión el 13 de julio. El mes de mayo lo habrá, eh, o habrá cobrado las, las, retribuciones, y hay que liquidarle el, la paz la paga adicional al complemento específico. ¿Vale? Cuando toma posesión, al algo el 13 de junio de 2022, entra posteriormente al cierre de la nómina. Sabéis que la nómina se cierra el día 5. Estamos hablando siempre en pagos descentralizados. Cierra el día 5 se envía a la IGAE, junto con los documentos OK, a propuesta de pago, antes del día 7 y después la IGAE nos tiene que eh, devolver la documentación y es la que insta al Tesoro Público para que nos ingrese el importe líquido de las nóminas. ¿Vale? Sabéis que cuando hablamos de nóminas hablamos de tres conceptos, el importe íntegro, que sería el salario bruto, importe líquido, que sería ese salario bruto menos las deducciones formalizables, e importe neto, que sería deducciones formalizables eh, o importe líquido menos deducciones no formalizables, ¿vale? Bueno, las siguientes cuestiones que nos dan, sabéis que en los presupuestos generales del año, eh, de cada año natural, salen pues la cuantía del sueldo de cada grupo su subgrupo y el sueldo reducido a efectos de confeccionar la paga extraordinaria, ¿Vale? Aquí tenemos los datos del sueldo C1, trienios etcétera. También nos dan una serie de eh, datos en cuanto al IRPF, MUFACE y cuota sindical. ¿Vale? MUFACE, sabéis que desde el año 2011 todos aquellos funcionarios que han ingresado desde el 1 de enero del 2011 pasaron eh, a efectos de... de cotización a la seguridad social se les ha integrado en el régimen general de la seguridad social, efectos de jubilación, etc. ¿vale? Todos los que han ingresado anteriormente a ese 1 de enero del 2011 siguen cotizando a clases pasivas. ¿vale? En cuanto a MUFACE, a la mutualidad y la asistencia sanitaria, se sigue pagando la cuota. Esa cuota se devenga en la nómina de los funcionarios y el importe. ...que se abona o que se descuente es un 1,69% ¿vale? del haber regulador a día de hoy. ¿vale? Entonces, para no liaros con esto, tenemos que tener claro dos situaciones. Funcionarios que ingresan antes del 2011 va a descontársele dentro de las deducciones formalizables... ...una cuantía de MUFACE, que es el 1,69% y, aparte de eso, los derechos pasivos. ¿vale? Cotizan a la ley de derechos de clases pasivas... Entonces, dentro de derechos pasivos, se les va a descontar un 3,86%. Sin embargo, todos aquellos que ingresen posterior a 1 del 1 del 2011, van a cotizar en el régimen general de la seguridad social. ¿vale? Y, aparte, van a seguir en MUFACE, Digamos que es un sistema mixto o híbrido en el que por una parte se, se le va a descontar la nómina en esa deducción formalizable la cuantía de MUFACE y el régimen general de la seguridad social pasa a ser deducción no formalizable. ¿vale? ¿Qué significa esto? Que el habilitado tiene que ingresar las cuantías de las deducciones no formalizables. Estaba teniendo aquí un error a la hora de anotarlo ¿Vale? Bueno, sabéis que aquí, este régimen general de la seguridad social, hay dos cuantías o dos cuotas. La cuota patronal, que es lo que paga en este caso el centro penitenciario por cada trabajador que haya ingresado posteriormente al 1 del 1 del 2011, y la cuota obrera, que es lo que le corresponde abonar. En este caso, al funcionario. O se le descuenta o se le deduce de su nómina. ¿Vale? Os repito que es siempre deducción no formalizable. Para repasar todo esto, en el caso de los interinos y en el caso de los eh, personal laboral, están sujetos únicamente al régimen general de la seguridad social. ¿Vale? No hay, muy fácil, para ellos ¿Vale? derechos pasivos se regula dentro del texto refundido de la ley de la de la ley de la eh, seguridad social como régimen especial de cotización ¿Vale? cuando hablo de régimen general hablo de funcionarios que entraron posteriormente al año 2011, y eh, también interinos y personal laboral. ¿vale? La diferencia con estos dos es que en ningún caso eh, van a cotizar o se les va a deducir nada por MUFACE. Bueno, volviendo a lo que estábamos viendo aquí, tenemos DRPF un 10%, MUFACE 40 euros y cuota sindical. Volviendo a la cuota sindical, esta cuantía que, que se establece o se determina aquí de MUFACE, tenemos que entenderla, en todo caso, como deducción formalizable, ¿vale? La cuota sindical sería como deducción no formalizable. Haga los cálculos oportunos y responda a las siguientes preguntas que se le plantean. Bueno, la primera cuestión que nos van a, a preguntar es, haciendo el cálculo del importe íntegro correspondiente a la PACE, el complemento específico, teniendo en cuenta lo que se tendrá en cuenta, por, eh, se tendrá que liquidar por parte del centro penitenciario de, de Topas en el momento del cese. Bueno, vamos a ver, en el momento en el que cesan en Topas al funcionario, que se produce, volviendo aquí atrás, a fecha 30 de noviembre de 2021 se le cambia al centro penitenciario de Topas, Salamanca, como eh, genérico nivel 16, la oficina de gestión y está, en este caso, hasta el 15 de mayo del 2022, que es cuando finalizan las prácticas. La PACE se devenga del 1 de enero al 30 de junio. ¿Qué tenemos que hacer? Un cómputo de los días que van del 1 de enero a este 15 de mayo. ¿Vale? Haríamos el sumatorio de los días y dentro de ese semestre dividimos entre el número de días del semestre. Tenemos que tener en cuenta si el semestre ¿Coincide con año bisiesto? o No. En este caso 2021 no era año bisiesto. ¿Qué vamos a computar? 31 días de enero, eh, 28 días de febrero, 31 de marzo, 30 de abril y 15 de mayo. Eso sería el sumatorio. ¿vale? El resultante sería <coughs> tenemos que irnos al complemento específico de genérico oficinas, que son 7.000 euros, y dividir esto es 7000 euros entre 14, ¿vale? 7000 entre 14 nos da 500 euros, ¿vale? En la paga adicional de la pace tendremos que dividir esos 500 euros entre los días que ha trabajado en ese semestre 500 multiplicaría por los 135 días que van desde el 1 de enero hasta el 15 de mayo y divido entre los 181 del semestre y me daría la cuantía íntegra que tiene que percibir en este mes, ¿vale? De la paz. Entonces la respuesta correcta en este caso sería la opción A, ¿vale? Esta de aquí. Calcula la nómina ordinaria del mes de julio como genérica vigilancia interior 1, julio de 2022. Nos dice que se incorpora el 13 de junio de 2022. Obviamente, a partir de 1 de julio de 2022, pues ya cobra la nómina ordinaria del mes. ¿Vale? Entonces aquí, en la nómina ordinaria del mes de julio, tenemos que ir el año eh, primero, retribuciones básicas. Vamos aquí a borrar esto. Entonces, para calcular la nómina, iría primero retribuciones básicas. El sueldo, vamos aquí, para el año 2022, 750 euros. Trienios, no nos hace indicación de que tenga trienios, acaba de incorporar. Podría tener alguno perfeccionado, previo a su ingreso, cómo funciona el cuerpo de ayudantes, pero no nos da nada, no nos da ningún dato el texto. Entonces, retribuciones básicas, 750. El complemento de destino en el nivel 22, serían, dentro de las retribuciones complementarias, serían 350 euros del nivel 22, el complemento específico que va a cobrar aquí en vigilancia interior 2 es 14.000 euros. Fijaros que está en servicio interior 1, tenemos que dividir los 14.000 euros entre 14, nos daría igual a 1.000 euros. Entonces sumaríamos 350 más esos 1000, 1350. Y después de entre los datos que nos da, esa productividad en ningún caso nos hace alusión a ella. No nos habla de que va a percibir productividad. No lo incluimos y ya tendríamos el importe íntegro. ¿vale? El íntegro es el, el resultante de sumar 1000 más 350 más 750. ¿vale? Entonces serían... 1.100, seríamos íntegro 2.200, si no me equivoco. Vale. A esto ahora tengo que calcular el líquido. ¿Qué hago con el líquido? Le resto las deducciones formalizables. ¿Cuáles son las deducciones formalizables que tengo aquí? Si os fijáis, tengo el IRPF, el 10%, 2.200 serían 220 euros... Y la cuota de MUFACE, que serían 40 euros. Le restaría estos 260 euros y me faltaría por, eh, por restarle las deducciones no formalizables, que serían 10 euros más. La, la respuesta correcta aquí sería la B y el importe neto a percibir será de 1.840 euros. Si los cálculos, veréis que nos da esa opción como correcta. ¿Vale? Bien, en cuanto a las pagas extraordinarias, indique la opción incorrecta. Aquí nos habla o nos hace alusión a las cuantías que se pagan doblemente. Bueno, cuando un funcionario va a cobrar una paga extraordinaria, lo que es el IRPF, pues eso como va por porcentaje ya, si, si el importe, ...o la base, el importe sube el IRPF o el descuento que se le aplica va a ser superior. En cuanto a la cuota sindical... ...se paga únicamente una vez, ¿vale? Una vez cada mes. Entonces, Muface se va a pagar doblemente... ...y si hubiera derechos pasivos se paga doblemente... ...y si hubiera régimen general de la seguridad social también, ¿vale? Entonces, en este caso... La opción incorrecta sería la B, porque la cuota sindical la pagamos o se descuenta mes a mes. Era el propio habilitado el que va a hacer los ingresos todos los meses referentes a esa cuota sindical de cada funcionario. Los pagos de las nóminas en el Bocase se realizan de forma descentralizada. Indica en este caso la opción correcta. La A nos dice que el importe íntegro de cada perceptor se abonará antes de que finalice el mes por el habilitado del centro penitenciario, una vez recibida la transferencia por parte del ordenador general de pagos del tesoro público. Íntegro es el sueldo bruto, no se recibe el, el sueldo o el importe bruto de toda la nómina, de todos los perceptores, lo que se va a percibir es el importe líquido, sabéis que el estado tiene un gasto con cada funcionario que es el importe íntegro de las nóminas y un ingreso de cada funcionario, ¿vale? Que serán esas de, eh, deducciones formalizables, ¿vale? Lo que se va a percibir, en todo caso, es el importe líquido, que es lo que va a recibir el habilitado, no el importe íntegro. La opción C nos dice, el habilitado abonará las deducciones formalizables a cada entidad perceptor de forma individual. No, lo que abona son las deducciones no formalizables, ¿vale? El habilitado recibirá el importe líquido de la nómina, esto es correcto, antes de que finalice el mes, para proceder al pago de cada perceptor. Se abonará el importe neto a cada uno, para lo que tendrá que transferir las cuantías correspondientes a las deducciones no formalizables. Es decir, dentro de las deducciones no formalizables, funcionarios que ingresen antes del 2011, incluimos la cuota sindical, si tuviera la nómina eh, o si tuviera la cuota sindical incluida en la nómina, posibles retenciones judiciales y, si yo cojo un, un pabellón, pues el canon de pabellón, que pasa a ser deducciones no formalizables. Para funcionarios que entran posteriormente al año 2011, aparte de esto, tengo que incluir el régimen general de la Seguridad Social, ¿vale? Como no formalizable. Sería la B. Y la última de ellas, teniendo en cuenta la toma de posesión, ¿cómo se procederá a la elaboración y abono de la nómina de junio de 2022? A ver, lo primero que se ve aquí es que se incorpora en junio, si no me equivoco, el día 13 de junio. Este funcionario o funcionaria ya no se le puede incluir en la nómina del mes de junio, entonces la va a percibir para el mes siguiente. El mes siguiente se va a confeccionar la nómina del mes anterior más la nómina ordinaria del mes de julio. La opción correcta que nos da aquí es la opción A. Se abonará a finales de junio de 2022, no entra nómina en junio, porque se incorpora después del cierre de la misma, que es el día 5 de cada mes. Bueno, eso era un poco una resolución de este supuesto, espero que os haya gustado, y si es así, espero que lo comentéis y lo, y lo publiquéis. Venga, un saludo. Chao, chao.